El árbol madre es una escultura ubicada en el Jardín, Polinación, en Inglaterra. Creado por la firma de Arquitectura Dice Studio, los árboles madre tienen la función de recolectar agua de lluvia, y fueron diseñados por ingeniería generativa para minimizar los desperdicios de materiales, el proceso generativo imita el crecimiento de un árbol real, aprovechando la simetría y rotación. Las estructuras son fácilmente desmontables y transportables, hechos de material reciclable. El proyecto de diseño de 2000 metros cuadrados comprende miles de plantas, esculturas de plantas interactivas, jardines sensoriales, áreas de juego íntimas y tres cabañas de espectáculos para eventos culturales en vivo. El bosque se compone de materiales naturales, orgánicos y reciclados, que incluyen mantillo de corteza, corcho, suelo y troncos de árboles para ofrecer un proceso natural de desarrollo. Si deseas conocer más sobre los árboles madre de polinación, visita blogarteplus. Plus.